Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenéis la cámara distinta, así pequeñita, la he puesto así para mejorar la resolución, aunque ahora no me tendréis en pantalla grande. Pero bueno, eh, veis de fondo lo que os vengo a explicar en este vídeo. En este vídeo vengo a explicar el nuevo agente de Valorant, Yoru. Se llama Yoru, creo que es chino, no sé lo que es. No, no sé ni de qué nacionalidad es. Sabemos que es reina mexicana, que es. Yoru. Y según lo que estoy viendo, es una auténtica bastada, pero de locos, que vamos, que lo voy a intentar marinear, pero porque esto es, tiene que ser divertido, pero que te va a explotar la cabeza de las jugadas que van a salir. Así que sin más dilatación, como siempre digo, vamos a ver las habilidades de este jugador. Por cierto, esto lo estoy sacando de Twitter, aunque la cuenta del tío que lo ha sacado, Valorant News, lo podéis ver, ¿ok? Primera habilidad, eh, la Z o la primera habilidad, es como unos pasos. ¿Veis? Es una puta locura esto, yo no sé ni qué cojones hace. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Vale, vale ¿Lo habéis entendido, no? ¿Lo habéis entendido todos? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Esto hace falsos pasos ¿Entendéis? O sea, imaginaos que tenéis que rosear una bomba Y queréis hacer un fake Pues tú puedes lanzar esto Para que vaya recto Y la gente se piense que vas para allá O sea, una auténtica locura Esto es una locura Esto es una locura Vale, la X Cegadora de locos Esto sí que lo he visto De locos Mirad cómo ciega ¿eh? De locos Cegadora de locos Que rebota O sea La madre del cordero Del Jesucristo Qué mal lo vamos a pasar Con esta puta mierda, ¿eh? Lo vamos a pasar fatal con esto Bueno, la C es una locura Ahora la veréis Atentos ¡Pam! ¿Qué es esto, Valorant? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto eso? Te teletransportas. Te teletransportas. Te teletransportas. Vamos a verlo por una última vez. Lanzar la bola. La bola no sé si podrán destruirla los enemigos, pero… Y si la… Te puedes pirar, cargarte a uno, darle a la C… No, no, no, no, no, no, no. Me voy a colocar en CT directamente. Esto qué locura es. Vale, puedes fijar un punto también. Por si tú quieres pirarte, dejar el punto. Esto es de locos, ¿eh? Esto es absolutamente de locos. Esto es absolutamente de locos. La Q. Te pones una máscara, te haces invisible como reina, ¿no? Madre mía, ¿pero cuánto puedes avanzar? Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando. Esta locura no me la esperaba, ¿eh? Está guapísimo, está guapísimo. O sea, está guapísimo. La cara que tengo de infelicidad y felicidad a la vez de cuando lo coja yo esta gente. Pero cuando me ataquen a mí con este una bomba, ya verás. Ya verás, ya verás la que voy a liar. ¿Cómo voy a cabrear? Uf, uf. Bueno, si queréis verme jugar contra esta gente y con esta gente, ya sabéis, meteos a Twitch. Aunque ahora estoy dándole muy duro al Escape from Tarkov, este juego tan, tan, tan bien que, uf, es que me meto, en unos, me meto en, unos, en unos jardines que no me pertenecen Y, y lo paso mal, eh. Pero nada, un besazo, espero que dejéis un like al vídeo, que os guste, que yo voy a traer aquí casi todas las noticias que pueda traeros, todo lo que me parezca interesante, cosas como, ¿han cambiado un punto del mapa? Pues, eso no lo voy a traer, la verdad. O sea, pero cosas, nuevos agentes, pases de batalla, actualizaciones importantes, nuevo sistema de rankets, cualquier cosa que sea de vital importancia para Valorant y para el mundo de Valorant, intentaré traerlo al canal. Así que metes tu sub y nada, nos vemos prontísimo. Un besazo, guapísimos y guapísimas, nos vemos en un próximo vídeo.